...fundamental, dice este otro mensaje. Juana, ¿ustedes este qué cosas, bueno, distintos deben tener casi todos? porque Ustedes tienen un respeto absoluto por la naturaleza, cosa que nosotros no tenemos, claramente. Exacto. Pero digo, en el día a día de ustedes, este son cultivadores, este Eso. trabajan la tierra de, de manera natural. Sí, totalmente. Eh, como le digo, la palabra de moda agroecológica. Uh -huh. Le explico. Eh, no siempre fue así mi niñez. Uh -huh. eh, siempre trabajábamos para patronales, ¿no? Eh, hasta que me casé, después unos años también trabajamos para patronales, hasta mi hija mayor tuvo, tenía 14, no, tenía, estaba en la secundaria, tenía 17. De ahí nos empezamos a independizar, ¿de Ajá. qué forma? Porque no podíamos, yo por lo menos, eh, ¿qué le explico? En mi esposo lo mismo, ya venimos con esas raíces. ¿Por qué seguir envenenando al ser humano? Ajá. Eh, tiene el mismo derecho que yo a alimentarse sana, sano, ¿no? Entonces no queríamos ser más cómplices, porque esa es la realidad. Uh -huh. Todo el día a día que va pasando y tu conciencia te dice, estás envenenando a tu otro hermano, más allá de que sea de tu raíz o no. Claro. ¿Mm? Seguir produciendo con químicos, ¿Mm? porque nosotros trabajamos para patronales. ¿Qué pasaba? Hoy sí, estamos perdón, cultivando la tierra. Ahí, ¿Qué sí. es trabajar para patronales? Para, es para gente, claro, que nosotros no éramos propietarios Ajá. y no éramos, ¿cómo le lo explico? Los empleados. Eh, sí. Eh, ¿Y peor que empleados. Que porque sí, peor de, que empleados de, de porque no teníamos donde, horario. Donde, claro. que Exacto. Y me y la que donde cultivaban. Exacto. Ellos lo que buscan es una mayor rentabilidad, mayor producción y para eso el, uh -huh. es inevitable alterar el proceso sí, natural. Y le explico, ¿cómo, por qué digo esto? Porque nosotros trabajábamos tomate redondo, ¿no? uh -huh. tomate, pimiento grandote, hermoso, así. ¿Qué pasa? Todo muy lindo, muy bello, porque usted en la góndola lo ve todo brillante, hermoso, y, ya... y después ve un tomatito así chiquito, o capaz un poquito picado, o algo, le dice, no, esto está feo. Sin embargo, usted no sabe que ese tomatito es lo mejor, o ese choclo picadito, uh -huh. ese es lo mejor. que Usted se va a llevar... A, a, en sí, ¿no? a su alimentación, a su boca. Uh -huh. ¿Mm? Más allá, yo hace poco tiempo le, les traigo un poquito acá a, para compartir ¿no? esto. Hicimos un video eh, para el observatorio rural ¿no? y hablábamos de esto. Y yo le decía eh, de esto de la alimentación sana. No estamos llevando una granada a la boca. Porque es realmente así tanto claro. químico, no, no, químico. ¿Mm? Claro. porque usted estaba hoy día, eh, eh, cómo la explico, se, se estaba fumigando el lugar, se estaba uh. echando veneno y usted a las 12 del día, después de las 2 de la tarde, empezaba a cortarlo al tomate, claro. en la mañana lo estaba fumigando, y envenenando en la, exacto, y a la tarde cosechando. Sí. ¿Y ustedes cómo uh. trabajan ahí la tierra? Porque ustedes ahora eh, sí. actualmente trabajan la tierra. Sí, sí, uh -huh. sí, seguimos trabajando la tierra. Pero uh -huh. bueno, ahí le explico, ¿no? nos independizamos, alquilamos, sí, ¿no? sí. Eh, lugar para trabajar y todo así: cero químico, cero fertilizante. Y particular. venden. ¿Sí? Uh -huh. sí, estamos trabajando actualmente con el bolsón de verdura. Uh -huh. Y hacemos reparto, estamos en San Martín, en la Feria del Este también. Y también estamos ahora en la Feria del Este, en Junín, mejor claro. dicho. Y en San Martín estamos en, con la. Que hacen solidaria, Feria Solidaria uh -huh. de la, solidaria, la Economía Social. Ahí está. Economía Social. Sí, bueno, estamos con ellos el segundo sábado de cada mes. Uh -huh. Y sí, también llevamos los bolsones. Y también se distribuye para Ospallata. Están llevando los bolsones a Luján. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cultivan? Todo lo que es verdura de hoja, uh -huh. papas, zapallos. Uh -huh. eh, bueno, yo en sí, en la comunidad, eh, soy la que está con la quinoa. Uh -huh. ...la producción de quinoa, pequeña... ...que es, es buenísima, sí. tiene muchísimas sí. propiedades... Eh, ...le dicen la... superalimento claro. a la exacto. quinoa... ...exacto, sí. de los astronautas... ...también, también está de moda, ¿no? <ríe> exacto... O sea, pues, ...por Eso suerte por se ha puesto de moda... Que tiene. ...sí, claro, sí, claro. sí, sí, es más, en el bolsón muchas veces... le ...incorporamos lo que es la hoja uh -huh. de la quinoa... De quinoa. Uh -huh. ...por qué, porque la hoja de la quinoa es comestible... ...más allá que dicen que el fruto es amargo... ...es verdad, cuando usted lo cosecha, que ya está madura sí, pero lo que es la hoja es claro. totalmente comestible también. Como si fuera una lechuga. Exacto. O sea, una ensalada. Exacto. Tal cual. ¿Y Juana, <ríe> sí. No, le iba a preguntar si el bolsón lo armaban solamente ustedes o con otras fincas. No, no, no, no. En sí es la producción articulan... de toda la, prácticamente de toda la comunidad, y Ajá. es más, a, trabajamos con otros productores que no son de la comunidad también, pero también son así de pueblo cocha como nosotros. Uh -huh. Y también gente que no es de Pueblo Cocha. Pero productores. Que siempre y cuando se mantengan en esto de exacto, lo natural, ¿no? Exacto. Eso es lo que siempre estamos ahí. Claro. Bien, Ustedes, Juan, actualmente tienen otra concepción de la vida. Sí, este, Los pueblos, los pueblos originarios tienen otra idea. Totalmente, este, totalmente. Ven de otra manera, quizás no están este, tan apegados al consumo como nosotros. Ajá. Eh, exacto, no somos, como es la palabra, consumistas. Ajá. Bueno. De todo lo que sale a la moda, sí capaz va a decir ah pero entonces no no no conviene <risa> no pero sí en realidad es esto nosotros siempre como le explico siempre desde, desde nuestras raíces y en la casa lo mismo con nuestros hijos en la comunidad lo mismo siempre se habla de esto de tener mucho cuidado igual que en un celular el celular nosotros lo tenemos que lo tenemos que tener claro que es como una herramienta de trabajo no es que nosotros vamos a vivir por el celular uh -huh. nada más sí es necesario, eh, mi hijo lo mismo, eh, bueno, es más, tengo dos, eh, dos chicas que eh, estaban estudiando comunicación, que actualmente no están, una es Eugenia Figueroa, eh, la otra es Gabriela, uh -huh. eh, no están, están en San Luis ahora, uh -huh. en un encuentro. ¿Están bueno. en el Encuentro Nacional de Mujeres? Sí, claro. sí, están de mujeres, ajá, exactamente. participando, sí. Bueno, ellas también están estudiando esto, de lo que es la comunicación y bueno, ya les falta muy poquito para recibirse. Uh -huh. Así que siempre eh, el celular presente, porque claro. <risa> es necesario. Digo, lo que usted nos está queriendo decir es que eh, no, no es que se niegan a, a la tecnología, no avance, sino a, a, a saber Pero cómo es claro. necesario, exacto sí, como un sí. medio de no, comunicación. No tampoco decir la o es malo, no. Claro. Claro. Eso sí, no te duermas con el celular en la cama porque es malo. Juana, bueno, ¿y tienen, <risa> tienen voz y voto así realmente...? No. No, lo que usted dice en el gobierno. En el gobierno, sí, claro. No. A la hora de que se legisle en pos de ustedes, hay leyes, por ejemplo, que no se cumplen claramente, que tiene que ver con la territorialidad. Sí, Este, sí, sí. sí. Ustedes sienten que no se los respeta desde ese lugar. Y no, porque hace un tiempo atrás tuvimos una entrevista, ¿no?, en un lugar donde yo también manifesté eso, de, de, de que ya es hora de que nuestros derechos los tengamos. ¿En qué sentido? en las tierras, pero no es para decir, ah, yo soy dueña de estas tierras, no. Porque la pacha a nosotros no nos pertenece, nosotros la pertenecemos a ella. Siempre, siempre lo tenemos bien en claro en nuestros corazones, en nuestra mente, y en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en todo. ¿Ah? Y es más, en las personas que, están, que se relacionan con nosotros siempre le dejamos esto en claro, uh -huh. que el buen vivir no es vivir bien, el buen vivir es... Eh, Vivir con la cosmovisión, con, con todo lo que nos, nos, nos implica, ¿no? Uh -huh. y tanto también con el con el otro hermano, con el otro ser humano como nosotros. Uh -huh. ¿Mm? Y jamás, el, ¿cómo le explico? El pueblo de Coya jamás fue egoísta, al contrario. Si nosotros tenemos, ¿cómo le puedo explicar? Un plato de comida en la mesa, tenemos que compartir con cinco, seis o diez personas, lo tratamos de compartir. Uh -huh. Porque es así. ¿Y nunca sintió uh -huh. la necesidad de volver? Usted dijo, nació en Salta, ¿no? No, no, no, no. Jujuy. En Jujuy, Jujuy. Jujuy. Sí, de la provincia de Jujuy. Eh, nací en Caspalá, departamento de Valle Grande. Uh -huh. ¿Y uh -huh. nunca sintió la necesidad de volver? Eh, sí, he vuelto. Digo, pero ya para, para una estancia permanente. Digamos. Claro, claro. Eh, sí, uno añora. ¿Por qué no? Corazoncito, claro, la mitad sí, está claro, para claro, allá. Claro, y acá, ¿por qué? Países. Porque acá estamos, claro, acá también tengo gente familiares que ya Porque los mendocinos tenemos este mote de ser un poco más cerrados, uh -huh. de. y yo creo que al, al convivir o al ser más normal uh -huh. en, en otras provincias argentinas, como en el norte, uh -huh. uno piensa, bueno, a lo mejor uh -huh. en algún momento pensaron en irse uh -huh. para tener una cierta normalidad, uh -huh. que claro. a lo mejor en Mendoza no existía. Claro, es más, los abuelitos que nos decían, ¿a qué va a salir al pueblo? ¿A qué? ¿A sufrir? Claro. ¿Ah? ¿A qué van a salir? En Jujuy es muy es distinto es más no, nuestra familia claro nuestra familia salió de allá pero no fue por necesidad Ajá. sino a ver otros lugares decían Mendoza principalmente mentada porque iba gente para allá venían acá a trabajar y volvían de vuelta al pueblo muy lindo hay mucha fruta porque allá en el pueblo lo que pasa al ser cómo le digo Valle Puna cuesta Ajá. No. no sé, lo que es fruta, no sé. La tierra es muy árida Exacto. Es muy agreste, sí. Sí, y a veces en mes de enero puede decir, qué lindo verano, pero al otro día está nevando. Claro, claro. Sí, tiene una amplitud <risa> térmica que es <risa> tremenda. Exacto, exacto. Así eh, que... <risa> ¿Nos permite poner unos mensajitos más en pantalla? Sí, eh, de la gente favor. que se va comunicando con nosotros y muchas muy gracias a todos. cuatro cuatro 444444. Excelente programa y lo que relata la señora es lo que realmente ocurrió, esa es la verdadera historia, gracias por su verdad, que por favor salude, bueno se, se corrió un poquito el, el mensaje pero pedía un saludo. Bueno lo que dice acá es esto, ¿no? este mensaje de que no descubrieron América, América ya estaba, en sí, realidad exacto. lo que hubo fue una invasión, una conquista y que fue saqueado. Eh, que esto efectivamente es así Digo, puede estar de acuerdo o no Con la hispanidad lo que sea Pero eh, eh, inevitablemente hay que reconocer Que se llevaron de todo uh -huh. Y quizás su, su, su buen pasar de hoy Radique mucho en cosas que se llevaron en su momento que, que les, les regal... permitió ser este, lo que lo que, lo que que fueron finalmente les, les regalamos a los europeos muchas cosas Y sí, obviamente ¿no? Papa, tomate, exacto. tabaco, bueno, no existía Te voy a decir algo, yo eh, escucho a Enrique Dussel que es un filósofo pensador mendocino este, sí. Y él habla justamente de esto, de que era periferia Europa hasta la conquista de América A partir de ahí toma una centralidad mucho más fuerte. Es un ¿sabes? pensamiento uh -huh. de un tipo que conoce muchísimo, ¿no? Bueno, hay más mensajitos, Tomarse, perdón. Dice no... que por favor saluden su lengua. ¿Se puede eso? Eh, sí, en mi lengua. Eh, siempre hacemos este saludo, es más, lo compartimos con la sociedad en sí. Hayaya, ¿qué significa Jayaya? Hayaya, Jayaya, Jayaya. Hayaya. Significa que estamos todos contentos, bien, ahí. Uh -huh. Muy contentos y un, en unión con los demás. ¿Y lo repetís tres veces? Sí. Hayaya, Siempre. hayaya, hayaya. hayaya. hayaya, hayaya, hayaya. Qué bonito. <risa> A ver, más mensajitos, eh. gracias de corazón por, por prenderse con nosotros. Bueno, ahí veíamos el, eh, el flyer que mostrábamos hace un ratito, muy bonito. Hola chicos, buen día. Hoy lo único que se puede festejar es la resistencia de nuestros ancestros. Mi respeto a Juana y todo el amor para nuestras comunidades indígenas. Gracias. Hola, soy una defensora de los aborígenes, pero no estoy de acuerdo con Juana con respecto a los mapuches, ya que son un pueblo ubicado en Chile y reclaman tierras nuestras, dice Perla. Pero en realidad, están de, para ser honestos, los mapuches están desde antes de Chile. Básicamente, ¿no? Corrígame, Juana. Exacto, por eso le decía antiguamente la Adviayala, Claro, que era la... Que no estaba dividido por países. Uh -huh, claro. Éramos un solo... Una sola nación. ¿eh? Nación, exacto, nación, pueblo, así. Buenos días, muy interesante el programa, gracias, me encanta el programa de hoy, mi respeto a la diversidad cultural. Muy bueno el programa de hoy, dice, el saber no ocupa lugar, saludos Omar, gracias Omar. Muy buen día chicos, qué bueno lo que está explicando la señora Juana, ojalá haya más gente como ella, dice René de Maipú. ¿Dónde se puede acceder a los bolsones? Le preguntan Juana desde Tunuyán, los ah. bolsones que ustedes producen. Está lejito. Sí, sí. No, pero dijo que tenían sí. un reparto en el Valle de Uco o eh, tenemos... El... No, no, eh, tenemos un reparto, no, no, no, en Uspallata, ah. hay una parte ah. de Uspallata y también hay otra parte en Luján. En Luján. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no hay problema, ya después le pasamos el contacto a ver okay. si porque si no, nosotros también recibimos ahí en el lugar eh, a la gente, porque vienen a buscar también. Ajá. No solo es que nosotros vamos a hacer el reparto. Si no Pasa que... que nosotros, la comunidad en sí, no hace el reparto. Tenemos a otras familias que sí no. lo hacen. Claro. Bien. Sí, así es que así. Me da mucha tristeza que estén pasando malos momentos nuestras comunidades. Tendríamos que salir a apoyarlos para que no sean eh, despropiados de sus tierras y que no se pierdan nuestras raíces. Bueno, allí algunos de los mensajes C que nos han enviado... Que serás. Claro, Yo que cuando... se las expropiaron, hicieron lo que quisieron, ¿no? Sí, sí, cuando escucho que, que se habla de la reforma de la constitución de nuestra mm -hmm. provincia, mm -hmm. así como muy puntualmente veo malo lo de la unicameralidad, mm -hmm. este, me encantaría que tengan voces, que, que sumen voces. Yo pienso muy por el contrario, que hay que tener más voces. Este, y las que... la voces de los pueblos, por ejemplo, originarios, que esté presente, de verdad, con cupo. como. Me encantaría que fuera, porque ¿Sí? no sé qué tan escuchados son ustedes, así como puedo decir de otros tipos de. ¿Puedo, de, ¿puedo sí? hablarle a los políticos? Sí, claro, por supuesto. <risa> Más que todo, y muchas gracias por no, darme usted, el espacio. Juana. Humildemente les digo muchísimas gracias no por, por llevar esta voz, porque no soy Juana nomás. Somos todas las mujeres de mi comunidad y también así como los hombres de mi comunidad, los niños, los abuelos y bueno, los que no están, ¿no? Decirles esto. Eh, que realmente eh, se, cuando se pongan una silla y se sienten ¿no? ante lo que es la Cámara, senadores, diputados, todos, hasta el mismo gobernador y el vicegobernador, ¿m? que también se pongan firmes en esto de los pueblos indígenas, que no solo es el día 12 de octubre, ¿m? que es la vida en sí, la vida en sí, a trabajar eh, firmemente sobre un proyecto, un proyecto de ley que nos devuelva la dignidad. ¿Mm? ¿En qué sentido de dignidad? Porque la dignidad nunca la perdimos. Pero sí en esto de nuestros derechos, de tener nuestra tierra. Porque nosotros los pueblos indígenas, los pueblos koya, no queremos la tierra para decir somos... Propietarios. Somos propietarios. Uh, no. La queremos para producir, para darles alimento. ¿Mm? Perdón que me emocione porque... Me estoy acordando de una señora que ya no está en este mundo y ha sido tan querida para mí. Y esta palabra la llevo siempre a donde voy. Y la voy a llevar y la voy a mantener. Porque siempre hemos sido un pueblo trabajador. No tenemos, ¿cómo le explico? Perdón por la emoción. Eh, no tenemos esa forma de pensar en enriquecernos. Al contrario. Nosotros queremos tener esto, que es el alimento para todos. El producir. Alimento, el trabajar, un pueblo trabajador desde que tenemos un uso de razón. Yo digo la verdad, eh, vengo de una cuna de trabajadores de los cuatro años que yo vine acá a Mendoza vine a levantar la cosecha con mis padres en un tren acá en San José, la estación San José, bueno, ahí. Y vine y me quedé a trabajar, me gustó no con mis padres y me gustó y seguí trabajando porque amo trabajar la tierra. Amo, ¿cómo le explico? Hacer crecer una planta porque no pienso en el bien ganancial en sí, yo como mujer, como madre indígena, como productora, ¿m? no pienso eh, en el bien ganancial, pienso que ese alimento va a ser compartido con, eh, y les va a ser el bien así como yo crié a, a mi hijo o, o, o yo en sí, parte de mi vida ha sido natural, de esa forma, ¿m? entonces de esa forma… Para eso nosotros eh, reclamamos lo que es, ¿no?, nuestros derechos en las tierras. Es más, tuvimos un trabajo bastante, como le explico?, bastante fuerte en Junín. Porque nosotros sí queríamos adquirir tierras ¿m? fiscales, pero nosotros no queríamos que nos las regalen. Es más, nos ofrecimos pagarlas desde nuestra comunidad. Y aquella vez nos dijo el señor intendente, sí, mira, hay un lugar allá en Otoyán, es para allá donde es campo, pero está totalmente desparejo, hay unos pozos, no importa, dijimos nosotros, lo vamos a trabajar, si es, hay agua, no, pero no hay agua, bueno, y así quedó. Como aquella vez no teníamos la personería jurídica, eh, no éramos, ¿cómo le dice? entre comillas, legales, uh -huh, uh -huh. porque para nosotros no significa una personería jurídica ser legal, uh -huh. pasa por otro lado, pasa por la sangre de nuestras venas, por nuestro corazón, por, nuestro, por nuestra mente. ¿Mm? Entonces eh, nos contestó que, que nos, no podíamos, no podíamos acceder a eso, a, a, a nuestro derecho, ¿no? hacer uso de nuestro derecho que es tener una tierra. Es más, nosotros queríamos adquirirla para trabajar la comunidad en sí, no era la familia mía nada más, era la comunidad en uh -huh. sí. Que aquella vez éramos eh, 15, 15 productores, estábamos. Claro. Así que, ¿por qué los demás le explico? ¿Por qué están allá en, en Junín? Eh, son trabajadores de la mina. Uh -huh. Están claro. trabajando así, yo bajo patronales todavía. Uh -huh. En sí, nuestro sueño en sí es sacar a nuestra comunidad de eso, ¿no? Es y trabajar. poder producir ustedes Exacto, en comunidad. exacto. Y sí. Entonces. Eh, Juana, no tenemos más que palabras de agradecimiento La verdad es que se nos ha ido volando estos 48 minutos Nos ha hecho emocionar nosotros no, también No, por favor, disculpen, L no, disculpen. No, no, nada, nada, de qué disculparse Gracias por su tiempo este, Está su compañero acá, ¿no? Sí ha estado atentamente firmando sí. todo Mire, está ahí firme, firme, firme, firme sí, Gracias Juana, de corazón Muy amable, muy gentil No, este, por favor Y, no, y nada gracias, Ahí gracias, está, gracias. mire, mire Bien, cómo se ve Para que después también él saque chapa Y diga, yo estuve en la televisión ¿Qué tal? Juana, un placer eh, tenerla bueno, aquí con nosotros. Muy bueno, Muchas no, gracias. gracias a ustedes, muy amable por darnos esta voz y este ay, este sentimiento para poder expresar y que todo el mundo sepa que los pueblos coya y le, los indígenas existimos, no que existíamos, y vamos a estar, y vamos a estar, y vamos estaremos siempre. ¿m? Y también para apoyar a los otros pueblos, que hoy en día están necesitando esa voz de, de, de así, que se eleve esa voz como el dicho, el último grito de libertad. Gracias, Juana, muy amable, ¿eh? muy gentil. 9:49, pausa, ya volvemos.